Partiendo de una situación inicial de equilibrio como la representada en el gráfico en el punto 1, en el que se están intercambiando Q1 unidades al precio P1, si por algún motivo la función de demanda crece, aumenta, se desplazará hacia la derecha. Por ejemplo, porque aumente la renta de los consumidores, porque sea un bien que se ponga de moda, porque aumente el precio de un bien sustitutivo o porque disminuya el precio de un bien complementario. De esta forma, llegaremos hasta el punto 2, en el que el precio, como vemos, ha aumentado desde P1 a P2. La cantidad intercambiada en el mercado, también ha aumentado desde Q1 a Q2. Este desplazamiento de toda la función de la demanda, ha provocado que, como se ha producido un aumento en el precio del bien se produzca también un movimiento a lo largo de la función de oferta, desde el punto 1 hasta el punto 2.